El impacto que tendrá el COVID-19 en la educación ocasionará una catástrofe generacional. Estas fueron las palabras del secretario general de la ONU, Antonio Guterres. De no tomar medidas educativas, la UNESCO prevé que las consecuencias en el sistema educativo se van hasta el 2035 y que por cada mes que hayan cerrado las escuelas, los estudiantes pierdan entre dos y tres meses de aprendizajes. Por ejemplo, un niño que haya pasado la mitad de tercero y cuarto de primaria en confinamiento ingresará a quinto de primaria con las habilidades de un niño de primero o segundo de primaria. Si queremos recuperar estos aprendizajes perdidos, será necesario que reforcemos estratégicamente el pilar sobre el cual se construye el aprendizaje, es decir, la lectoescritura. Sin embargo, la pandemia no es lo único que está afectando las habilidades lectoescritorias de los niños. El incremento en los problemas del lenguaje ocasionado por los cambios en las estructuras familiares el excesivo e inadecuado uso de las pantallas ocasiona que año con año, tanto como niños como adultos, cada vez leamos menos. Según el estudio MOLEC del INAJI, en los últimos cinco años, el porcentaje de mexicanos que leen disminuyó en más de 10%. Si seguimos con esta línea, para el 2050, solamente el 20% de la población leerá de manera habitual, incrementando la brecha socioeconómica. Como bien dicen, Grandes lectores serán grandes pensadores. Y si queremos formar grandes pensadores mexicanos, será necesario que eduquemos niños lectores. El programa CREABC acelera la recuperación de las habilidades lectoescritoras perdidas en un 30% con una metodología neuroconstructivista que integra maestros, padres de familia y alumnos, sensibilizándolos sobre la importancia de la lectoescritura en la vida. Para más información visita nuestra página Cree, MX.org.